En Puerto González, allá por Puerto Quijazo, en el departamento de Santa Cruz, ha ocurrido un hecho de muerte de persona, ocasionado en, una, en, la, en un cuartel militar de Distrito Naval 5. Eh, entendemos que ha habido un soldado que estaba agrediendo a un instructor, a un sargento, y consecuencia de eso, otro soldado en legítima defensa o en defensa propia del sargento, ha hecho uso del arma de fuego. De tal manera que el, el marinero Michael Beizaga, que sería el agresor, habría fallecido consecuencia de este hecho. El sargento David Alarcón estaría herido por uh, supuestamente por arma blanca. Y el marinero Eric Gallin Gallinol es el que habría disparado un arma de fuego en legítima defensa del sargento. Pero entendemos que ya el, la, los, la superioridad militar ha enviado un helicóptero para dar la atención respectiva. Y también el personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen se ha constituido al lugar.